bienvenidos una vez más aquí en la fe que conquista aquí en Cristo en la gloria porque estamos en la gloria para hablar de dios otra semana, otro jueves, otra palabra más en, en la semana mayor eh, y esta palabra que nos trae el señor es acerca de, de los dos cimientos esos dos cimientos que el señor nos habla en san mateo capítulo 7 del 24 al 29 una palabra maravillosa y siempre dando esa gloria y esa honra y el poder a nuestro Señor. Y mira que vamos a leer esta palabra y vamos a dar un significado que el Señor nos trae esta semana para cada uno de vosotros. Y, y dice la palabra, eh, el título de los dos cimientos, y es como es titulado la palabra de esta semana. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente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 En esta Semana Mayor, hoy que es el Jueves Santo, la, esa última cena, ¿realmente en qué cimiento estás? ¿Estás edificada esa, esa última cena? ¿En ese realmente escuchar esa palabra, ese momento que el Señor antes de, de pagar ese precio, ¿estás realmente en esa última cena, está cimentado realmente en esa casa, en esa roca fuerte, o, en esta, en estas, o estás en esa arena? o sea que estás yendo a la iglesia realmente dices que estar edificado en Cristo Jesús pero realmente no lo estás realmente cuál es tu cimiento Cristo Jesús que cuando tú escuchas realmente la palabra te estás edificando y, y el señor te está diciendo yo estoy aquí búscame clama a mí y yo te responderé lo que es lo que nos está diciendo el señor y la misma palabra te vuelvo y te repito que si tú edificas uh, tu casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta parte de que, como esa última cena que sabemos que él va a pagar un precio y lo pagó hace dos mil años, sabemos que van a haber conflictos, van a haber cosas altas, bajas, como esa, yo como lo digo en esta tabla económica. Suben momentos altos, momentos bajos, pero esos momentos que cuando descienda esa lluvia, cuando haya esa tormenta, vamos a estar cimentados en Cristo Jesús. O tú eres de esas personas, o de esos cristianos, o de, esa, o, o de ese creyente, que, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, como esa última cena, escuchando al Señor, no te preocupes porque yo, voy a, yo estoy pagando un precio por ti. Y antes de pagar ese precio, voy a hacer esa última cena. Y el Señor te dice, y estas palabras, si no las oye, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la tierra. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con impitud contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Son aquellas decisiones que tú haces en tu carne, en, en tu carne, en ti mismo. El Señor muchas veces nos habla pero muchas veces nos escuchamos esos vientos del Espíritu Santo. Ese viento del Espíritu Santo uno está diciendo, no, no, no vayas para allá, ve para acá, porque es lo que quiere el Señor, es la voluntad del Señor. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, pero el Señor no quiere que, que, que hagas eso, sino que tomes el camino correcto de ese, de ese libre albedrío que no podemos manejar ni controlar. Y es por eso que el Señor nos lleva a, mira que el Señor también me llevaba a Mateo 7.14, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y tú realmente, si tú estás edificado en esa, en esa roca y se está cementado en esa casa que está ya fundamentado Cristo Jesús, uh, vas, a estar, vas a llegar por ese camino, va a ser, a ser, a ser eh, estrecho, pero pocos son los que la hallan. Son esos pocos que realmente quieren escuchar y entender la palabra de Dios. Realmente concientizarse de que estamos en tiempos postreros. De concientizarse que, que esto es muy, tempora, muy temporal. Estamos a, de costumbres, estamos de, de cosas que ven, de, vienen de nuestros pasados. Hay que romper todas esas cadenas. Hay que romperlas en el nombre poderoso de Jesús. Y es por eso que el Señor nos está llamando a lo más profundo de nuestros corazones. Y Él siempre nos llama, golpea. Es la puerta. Ábrame, ábrame, ábrame. Pero muchas veces la gente está cegada. La gente vive en sus afanes, con, con rabia, con, con dolor. Porque yo también lo hablo por, por mi propio testimonio. Cometí muchos errores en mi pasado y qué consecuencias de esos errores. Entonces yo te invito a que en, esta, en esa última cena antes que, eh, eh, que sea representación de esta Semana Mayor, que antes que el Señor pague ese sacrificio que ya lo pagó, realmente lo escuches, realmente entiendas que lo que el Señor está haciendo es un, con un gran propósito. Si está cambiando tu vida de una manera uh, sobrenatural, porque muchas personas dicen, pero el Señor no me ha bendecido, pero te ha bendecido, te dio un día de vida, te dio, como decimos aquí en Colombia, ese chocolate y ese pan. Esa agua y ese pan también. Te dio algo de comer. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor porque Él es bueno. Dale gracias al Señor porque nos está cimentando en esa roca. Y con lo que Él habla. Y cuando leemos su palabra, como dice aquí, que toda la gente quedaba mirada de, de, de lo que hablaba, porque tenía con autoridad Y Él es la autoridad. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Rey. Por eso necesitamos enfocarnos en su presencia. Darle gracias al Padre. Y darle gracias al Hijo porque pagó un precio. Porque nos ama. Nos ama de todo corazón. Ama a tu Señor con, to, con, to, eh, con tu corazón, con tu mente. Con tu espíritu. Ámalo. Porque es lo que quiere en ese Señor. Y lo que Él nos da, da a entender cada día de nuestras vidas. Y también mira que hay un proverbio maravilloso. El que atiende a la palabra próspera, dichoso el que confía en el Señor. Mira lo que nos dice un hermoso proverbio. Ese hermoso proverbio, el que atiende a la palabra próspera. Esa, esa palabra próspera es la... Y realmente entendiendo lo que el Señor nos está diciendo. Y pidiéndole también esa sabiduría al Señor. Por eso el Señor nos está diciendo, aquí estoy. Los estoy esperando. Ya voy. Ya falta poco. Pero... Muchas personas, lo que entra por aquí, lo que entra por aquí sale por, aquí, por el otro lado. El Señor realmente hizo algo maravilloso. Y antes de esa cena quería hacernos entender realmente que, que aunque sea angosta ese camino, pero no todos vamos, van a llegar. Si tú quieres ser de esos pocos que no van a llegar, tú dices, no, no, yo no quiero ser de esos de los que no van a llegar. Entonces, ponte, como decimos aquí en Colombia, ponte las pilas, ponte, ponle esas ganas de buscar la presencia del Señor. Dichoso, eh, dichosos, uh, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11, 28. Tú obedeces la palabra de Dios, tú dices, sí, pero ¿cómo está tu testimonio? Dices, escuchar la palabra de Dios. Eso solo debe ser la palabra de Dios. Pero yo soy mortal. Sí, son, claro que sí somos mortales. Pero recuerda que el Señor espera mucho de nosotros. Espera mucho de nosotros como de sus hijos de él, de él. Otro salmo, un salmo maravilloso que nos dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Él escucha nuestras oraciones. Él escucha todo lo que a nuestras peticiones pero no todo es la voluntad de Dios no todo eh, yo, yo siento que somos una sociedad somos una comunidad cristiana que estamos mal acostumbrados que realmente no estamos no, no estamos cimentados en esa casa sino en esa arena y cuando venga la tribulación pf, ahí se nos vino todo y se nos cayó todo es por eso que en esa en esa, en esa última cena el Señor nos está hablando a lo más profundo de nuestros corazones nos está diciendo, hijitos, recuerda que yo pagué un precio grande por cada uno de vosotros, pero muchas veces, una vez más, no hemos querido entender. Estoy buscando, estoy buscando a Lucas, del, del uh, Lucas 22, del 20 al 22. Del 20 al 22. Mira que esta palabra también que me llama el Señor. Estamos teniendo muchos versículos hoy. Pero el Señor, mira lo que nos dice. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa des, uh, tomó la copa diciendo, esta copa es, la, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derramada. No hemos entendido realmente que ese, ese cimiento que es Cristo Jesús pagó un precio grande y poderoso por nosotros. En esa cena nos está haciendo entender muchas cosas, pero al pueblo nos está queriendo entender. Versículo 21 dice, dice más he aquí, la mano del, del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Vemos, mucho, vemos muchos hijos, vemos muchos, muchas personas que van a la iglesia y están entregando al Señor al enemigo diciéndole, no, yo voy a por ese Dios únicamente por las bendiciones y ya pues por esas ese y ahí, ahí, ahí se nota que tú no estás cimentado en Cristo Jesús estás cimentado estás entregando al Señor estás entregando al Señor con sus actitudes, con su forma de ser, con tu comportamiento entonces termina diciendo este versículo del capítulo 22 uh, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de, de hacer esto. ¿No has pensado que uno de ellos eres tú? Al entregar al Maestro con tus actitudes, al entregar al Maestro con dándole ese beso en esa mejilla que diciéndole, bueno, yo te doy el besito, pero soy otro Judas. Entonces, si tú realmente estás cimentado, deja que Cristo Jesús sea el fundamento de tu vida. No Satanás, no el enemigo, no tu carne. Que realmente sea Cristo Jesús el que tú escuches. Cristo Jesús el que te está diciendo, escucha lo que te estoy diciendo. He pagado un precio grande y poderoso. He pagado un precio que mi amor ha sido tan grande por ti que vale la pena pagarlo. Ahora yo te pregunto, ese amor que te ha dado el Señor... Esa bendición que te daba el Señor, ese otro día de vida que te daba el Señor. ¿Tú lo has aprovechado? ¿Qué harías por el Señor? ¿Qué harías por, por, por Jesucristo? Tú, tú me dirías muchas cosas, ¿cierto? Comienza a ser transformado. Comienza a cambiar. Comienza a cambiar ese, ese, esa actitud pertefacta que tienes. Ese mal genio. Comienza a cambiar tu carácter. Comienza a cambiar como ese... Esa luz, como que se hace esa luz, esa, esa sal en el mundo. Es lo que quiere el Señor. Por eso el Señor, una vez más, tituló esto, los dos cimientos. ¿Cuál eres tú? Espero que tú seas el que esté en la roca, ¿cierto? Y eso es lo que espera el Señor. Te invito a que oremos. Padre Celestia, es para la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y honra, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, que pagó ese precio hace dos mil años, Señor, que cada día lo escuchemos más, Señor, cada día podamos entender realmente que estamos cimentados en Cristo Jesús sobre esa roca, Señor, esa, ese, ese, ese cimiento fuerte, Señor, Padre Celestial, Padre de la gloria, que nuestra carne, que nuestra, nuestro pecado, el enemigo, Señor, no sea desviando, el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a, escucharnos, a escucharte más, Señor. Ayúdanos a tener más a su Santo Espíritu en nosotros, Señor. Y Padre Celestial, esta semana que eh, se, recordamos lo que tú hiciste, Señor, hace dos mil años, Señor. Queremos recordarlo, Señor, todos los días de nuestras vidas, no una semana especial, Señor. Pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestra Nación de Colombia, a Israel, Bendigas a, toda, a todo tu pueblo, a todos tus hijos, Señor, a tu creación, amado Rey. Y te pido, Señor, que tú sigas tocando sus corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, Dios nos ha traído una palabra maravillosa en esta semana. Nos veremos el próximo jueves, terminante con otra palabra, que siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Señor. Recordemos que estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones.